Intensas lluvias y fuertes vientos se han dejado sentir durante la jornada de este viernes y madrugada del sábado en la provincia de Cauquenes, que ha provocado una serie de inconvenientes en distintos lugares. La comuna de Peyugua ha sido una de las más afectadas, con lluvias incesantes que se han mantenido durante esta madrugada, provocando daños en caminos, inundaciones, deslizamientos de terrenos y cortes de luz. Por ejemplo, se han registrado crecidas importantes en el río Chovellén, aunque hasta la tarde de ayer no se presentaban casas anegadas. En dicho lugar, miren, cabro, el río veía como va por todas las vegas. Y esto es lo que se puede ver de aquí. Mira al otro lado. Y este solamente con la lluvia de noche, mira cómo va tranquilito. Me gustaría estar en el risco para ir a verlo. Saludos. En el sector El Risco, en las cercanías del Camping El Aromal en Curanipe, un camión con madera quedó atrapado producto del aumento del río. Este es el camión que está sacando de los muertos, No sea, lo imaginamos? El agua está llegando al camino ya. Nada que hacer. espera que es el agua no. En la ruta M80 que una a la comuna costera con el sector rural de Quilicura ...se han presentado deslizamientos de terrenos y aumentos del caudal adyacente... ...por lo que las autoridades municipales... ...han llamado a transitar con precaución en dicha ruta... ...sin embargo durante la madrugada de hoy... ...se reportó que la vía estaba cortada a la altura del puente El Molino. En la ruta que une a las localidades de Curanipe con Copquecura... ...también se registraron deslizamientos de terrenos durante la mañana del viernes... ...por lo que equipos de emergencia debieron trabajar en el sector... ...el llamado una vez más fue a transitar con precaución.